en vivo en directo con arismendi la antigua que está desde la escuela juan pablo duarte adelante arismendi te escuchamos sí. Gracias nuevamente. Continuamos en esta escuela Juan Pablo Duarte de, de la ciudad de San Francisco de Macorís, donde se le está dando inicio formal a todas las actividades de este conmemorativo del aniversario del Patricio Juan Pablo Duarte, donde las principales autoridades, tanto local como nacional, se han dado cita a este centro educativo y estaremos tratando de abordar al ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal, quien en estos momentos está acá en esta ciudad de San Francisco de Macorís compartiendo con varias personas. Vamos a, a tratar de ubicar eh, un lugar donde podamos conversar. Ahí pueden observar tanto al alcalde de San Francisco de Macorís, al maestro Sisto Gavín, presidente de la ADP, conversando con el ministro Antonio Peña Mirabal. Repetimos esta transmisión completamente en vivo por el canal 10 de Telenor, especialmente para el programa de mañana. Repetimos, estamos en estos precisos momentos en la escuela Juan Pablo Duarte del sector El Ciruelillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde se han iniciado de manera formal ...los actos conmemorativos del natalicio del Patricio Juan Pablo Duarte y Díez. Ahí pueden observar al alcalde Alex Díaz... ...quien en estos precisos momentos está conversando con el ministro de Educación... ...Antonio Peña Mirabal. También pueden observar en sus pantallas al maestro Sixto Gavín, ...quien es presidente de la Asociación Dominicana de Profesores... ...como también... ...a Mariel Santos... ...directora del distrito educativo... ...07... ...de este distrito educativo... ...de San Francisco de Macorís... ...destacar señores... ...que esta mañana... ...iniciaron, iniciaron los actos protocolares... ...a las 7.30 de, la de la mañana... ...con el izamiento de la bandera... ...seguido de, del acto... Con, ...se continuó... ...se entonó las notas gloriosas... ...del himno nacional... ...por nuestra banda municipal... ...luego la intervención... ...del de ministro de Educación, quien criticó enérgicamente la pérdida de docencia... ...decía, criticaba a aquellas personas que les roban... Eh, ...dice una hora, vamos a escuchar parte de las conversaciones que tiene Sisto Gavín con el ministro estamos trabajando en este, en, en, en, se inició en algunos centros acá... ...de, de aquello, en 10 escuelas, de las 40, de la 46 sí. que tenemos... ...entonces, esa parte la reconocemos, pero hace falta lo que no, no, no, no, tiene que ver. ver, y esas son y esas son las razones en esta zona que están provocando algunas pérdidas de horas de clase, yo no. esas son las razones pero yo les pido que no, no, no es hagan esto, eso, no no eso, está eso. bien pero estamos en este momento parando docencia y Excelente. estamos de cara a la firma del acuerdo el día 30 que está, está que ya ustedes eso, ya anunciaron, eso es lo que yo pero esperamos mayor voluntad para que esa problemática pueda Por resolver la, la dando, no, porque mire tenemos situaciones muy de mucha, de, de muy, muy calamitosas aquí, de mucha necesidad... incluyendo Villarriba, pero que, te... que usted es... conoce la situación que presentamos cuando el concurso, incluyendo la situación de Arenoso, sí, la situación de Salcedo. O sea, tenemos, eh, yo pienso que en esta regional tendríamos que sentarnos a ver algunas cosas sí. de esas, entre todos. De acuerdo, pero entre todos. lo que tenemos que ver es que le estamos dando solución, o sea, que no hay indiferencia ante lo que ustedes están solicitando, ¿de acuerdo? Pues esa es mi preocupación también. Yo ahora voy a ver centros que están en condiciones de deterioro. Porque esa es mi preocupación y tú lo sabes, ¿me ¿no entiendes? Sí, que aún no tienen registro de grado. Y mira dónde va el año escolar también. Eso es imperdonable. Ah, bueno. Voy a llamar a ver por qué sí. no he llegado. Sí. Sí, la, si, la, la, la, si eso está allá en el mundo. educativo que no sanos. tiene registro. Está bien. Qué bueno que okay. usted responde transparentemente. No, no, no, Felicidades. Eso no hay manera. Felicidades. Ellos saben que sí. los míos sí. así, de Ministro, sobre de la ADP. El jueves el jueves, el jueves, jueves de la semana que viene vamos a firmar el acuerdo con la ADP allá en Santo Domingo y no quiero avanzar ningún tipo de, de decisiones en ese sentido a la espera de la firma. Bueno, es mi llamado permanente que le hago al gremio magisterial.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 ...dando el mantenimiento del pero haciendo el esfuerzo, y estamos, y una muestra, tenemos más de 30 centros intervenidos en el mantenimiento de la infraestructura escolar. Eh, hay muchos centros que son, que tienen 50, 40 años, que en verdad eh, eso genera un deterioro que nosotros eh, en su momento lo estamos enfrentando y que eh, estamos eh, tratando de... Solucionar esa situación de centro que tiene esa antigüedad. Bueno, necesitan una intervención en Bueno, que no más tiempo para... por leer que estamos lanzando una licitación pública nacional para asignar los contratistas que ganen en esa licitación, porque son intervenciones de millones de pesos, son no una intervención sencilla. La intervención es sencilla, la estamos haciendo nosotros como ministerio, pero esas intervenciones que son profundas ya ameritan un contratista y eso tenemos que adquirirlo a través de la ley de compras y contrataciones. Ya lo tengo ahí, compañero. Vale el costo a 3 millones de pesos por aula, entonces es valoración Bueno, eh, todas la, las obras, todas las más de 22.000 aulas que el presidente Danilo Medina ha construido en todo el territorio nacional se han hecho a través de concursos. Eh, es lo primero y para participar en ese concurso a nadie se le preguntó de qué partido era ni nada y se ha ejecutado un presupuesto que ha sido verificado no solamente por el Ministerio de Educación sino por eh, la Contraloría General de la República y por eh, el Ministerio de Obras Públicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, es decir que la inversión que se ha hecho ahí ...corresponde a los costos que es real y efectivamente esas escuelas han demandado. Claro que sí, nosotros tenemos, incluso en esta regional tenemos una... ...en Salcedo, en Salcedo tenemos un Politécnico que está, va, está impartiendo esa materia. Bien, muchísimas gracias. Ahí escucharon las declaraciones del ministro de Educación, Antonio Peña Mirabal. Y en esta ocasión vamos a conversar con Sixto Gavín, presidente de la ADP. Estamos transmitiendo en vivo para el canal 10 de Telenor. Sixto, el ministro ha criticado enérgicamente la pérdida de docencia y decía, criticaba a aquellas personas que le roban, citando la palabra de él, una hora a, a la educación. ¿Qué, ¿Cuál es su opinión sobre eso? Quien le está robando horas, quien le está robando tranquilidad a los padres de familia, a los estudiantes, a la educación, es el Ministerio de Educación. ¿Por qué? los maestros y maestras estamos trabajando en los centros educativos, estamos cumpliendo con nuestra labor, en medio de precariedades, de escuelas destartaladas aquí en San Francisco de Macorís, que en esta misma semana los padres cerraron la escuela Luisa Emilia Concepción, y hace unos meses cerraron la escuela de Urge María Vargas, y ahora fue que comenzaron a intervenirla, y la escuela Eusebio Mansueta y, y la escuela, todos los centros educativos que nosotros tenemos acá, como el cruce de los Basilios, que las vivimos pasando todos los días, todos los días pasamos la problemática de los centros educativos entonces, quien realmente les roba Horas de clase son las ineficiencias y la falta de atención del Ministerio de Educación. Aquí se pierden horas de clase. ¿Saben por qué? Porque falta agua potable, porque faltan registros, porque faltan libros de textos. Y hace, el año pasado, las 10 seccionales de la Regional Nordeste, le presentamos al Ministro las necesidades de los Centros Educativos, aquí está el Presidente de la ADP de Villarriba, y aún no son intervenidas. De manera que esa es la razón, no es que los maestros y maestras consagrados en los centros educativos a diario, estemos en este momento afectando la docencia. Bien, escucharon las declaraciones de Sixto Gavín, presidente de la ADP en esta seccional Duarte. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno nueva vez con ustedes al estudio.